Ni que decir tiene que es básico el lavado de manos después de ir al baño y antes de cada comida. Para ello, se mojan las manos y antebrazos a conciencia y se frotan las manos entre sí insistiendo en los pliegues que hay entre los dedos. Hay que quitar las joyas o adornos apretados que dificulten la circulación y la higiene. Si la piel está reseca, aplicaremos crema hidratante. Para el cuidado de las uñas necesitaremos un cortaúñas o unas tijeras con punta, una lima, una noción de manos o aceite mineral para lubricar cualquier tejido seco alrededor de las uñas y una balangana con agua para reblandecer las uñas especialmente gruesas o duras. Empezaremos sumergiendo cada mano y secándola. A continuación cortamos o limamos las uñas. Si nuestro familiar tiene diabetes o problemas circulatorios será mejor limarlas en vez de cortarlas para prevenir heridas. Después limamos los bordes. Retiramos obviamente las cutículas con especial cuidado de no producir heridas. Si observamos cualquier cutícula infectada o inflamación alrededor de la uña hay que notificarlo al médico o enfermera.